Fue aplazado para el martes de esta semana el conocimiento de medidas de coerción contra el raso de la Policía Nacional acusado de matar a su pareja sentimental. Félix Ramón de Jesús está siendo acusado de ultimar a Nayelin Stephanie de Medina en un hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad el pasado lunes 22 del mes en curso. Nosotros solicitamos el aplazamiento a los fines de constituirnos legalmente en contra de ese imputado que